Sabes Sabes Ya yeah. Me mentiste Me engañaste Y sigo triste por quererte Yo tan roto y Tu instante Esto me pasa por quererte Sabes Que me pierdes Y no haces Nada por tenerme Sabes y no la piel, no hay nada por quererme Y tú eres mi suicle, y tú eres mi coque y no Duermo de hasta tú eres mi suicle Estoy frío o gelado, y tú ya no estás a mí Yo me quedo solo Sabes en me pierdes Y no haces Nada por temerme Sabes que no haces Nada por quererme Ya no sé de ti Ya no sé de mí si Me vuelvo a caer Al pensar en ti sí, Ya no puedo más Elisa de mí Ya no puedo más pensar en ti Sabes que me pierdes que no va a hacer Nada por quererme Baby, tú eras mi suave Baby, Baby, tú eras mi coque duermo hierve tú eras mi suave Baby, tú eras